Bueno gente, empezamos serie de Minecraft Empezamos serie de Minecraft en directo Hola gente que está viendo en YouTube La verdad es que si lo queréis ver en directo Lo estaré haciendo de lunes a jueves a las 5 de la tarde hora española Si eres de otro país El canal puedes ver el horario Y ahí sale eh, La hora convertida en tu país a la hora que corresponde en mi país Esta serie os vas a ir a pensar. Pero bueno, una serie de Minecraft. Eso cualquiera, ¿no? Cualquiera hace una serie de Minecraft. Pues. ¿Por qué has empezado.? ¿Por has decidido hacer la serie? Ahora sin de repente, ¿no? Pues. Porque tengo una novedad. Y la vais a ver. Dentro de poco. Vamos ya a lo que importa: Que es. A la. Uy, mira, una aldea. Mírala Vale Yo creo que en este mundo O sea, en esta serie Lo que voy a pretender es Cuidar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de aquí? What the fuck ¿Y esto? What the ¿Por qué? ¿Y esto? A ver... ¿Esto es nuevo? ¿Esto de la nueva versión? ¿Sí estoy jugando... No estoy jugando la nueva versión, ¿no? Ahí va, esa gente. A ver... Uy. Chao. Ha sido durante mucho tiempo vinculada a mitos y leyendas sobre sus relaciones con numerosos dioses, pero su acción más conocida fue cuando liberó a un Iron Golem de la influencia del capitán de los Illagers. También se la conoce por sus aterradoras acciones como mandar a más de un millón de cerdos a Never, dimensión la cual ella creó según lo que considera como hermoso. Desde entonces se dice que creó esta estatua para que toda criatura que se le dé una ofrenda le pueda recompensar, de buena o mala manera, según esté ese día. Y toda criatura con conocimiento de esta historia que no dé ofrendas será severamente castigado. Bueno, castigado. Bandera. De fondo el cielo, abajo las criaturas desnudas, pequeñas y vulnerables, comparado con la masa negra de arriba representando a chat. ¿Es la bandera? Supuestamente, estas somos las criaturas, ¿no? El cielo, ¿no? Bueno, lo que sería el cielo, la naturaleza. Y arriba, chat, ¿no? La masa negra, gigantesca. ¿Y esto representa chat? O sea. Lo que se supone que es chat. What the fuck? Se está haciendo de noche. Vale, lo que estabas contando. Lo que estaba contando es que. Yo os quiero hacer una cosa: es que proteger las aldeas. Lo primero que voy a hacer es dormir. Vale, vamos a dormir. Vale, hemos dormido. De... Vale, ya de día. Qué, qué es eso que ha aparecido aquí al lado? Dos seguidores, o sea, un seguidor, dos diamantes, raid de más de cinco, un rayo, ¿qué es esto? What the fuck. No tengo ni idea. Bueno, yo voy a hacer. Lo que, bueno, lo que pretendo hacer Es que es proteger a la Isla, a la, a la aldea Vamos a conseguir maderas madera no, piedras Piedras, vamos a conseguir piedras Esto no, no sé yo en qué versión lo han metido Si es la versión Última, no sé, esta no es la versión Última, está la 1.14.4 Es hierro, ¿no? Vale, perfecto Lo suyo es hacerse el, En el directo de hoy Es hacerse una her eh, herramienta de oro, de oro digo, de, de hierro, tener eh, todo de hierro, conseguir mucha piedra para hacer las murallas que tengo, eh, que, tengo que hacer, las murallas del pueblo, que el, mi objetivo es pues proteger al pueblo, a la aldea esa, ya que tiene a Chat, que no sé exactamente muy bien, yo creo que es su dios... O algo así Entonces yo creo que el destino me ha, me ha traído aquí A este A este pueblo Para que lo proteja 28, 28 de, de hierro Tenemos 4 Hay que conseguir 28 Pachis 13, gracias por el Por seguirme, claro Vale, me han dado Una ofrenda Ofrenda de un alma nueva pues la ofrenda es para Chat, que es el dios de la aldea. Así que voy para allá a dárselo. Porque resulta que si no le doy ofrendas, me puede dar cosas buenas o cosas malas. Pero que si... O sea, si, si, no, si se lo hago, si le doy ofrendas, me da cosas buenas o cosas malas. Pero si no se lo doy, me, me, me, me puede... Me, me puede... Me la puede liar. Me la puede liar. Entonces... Yo le doy la ofrenda Y ya bueno, ya Que haga lo que quiera, yo ya le doy la ofrenda Yo ya, sin problema Vale, a ver, necesitamos hierro Hierro Y un poquito más de hierro me caduque y, y lo pongo De que me tepee a un sitio random. No sé Pero, ahogado No es lo mismo ahogado que ahegao No es lo mismo, no es lo mismo A ver, que yo... Mira, aquí hay nada miro, miro! ¡No, mineshaft! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Esto no puedo picarlo ¡Pero bueno! ¡Qué suerte, ¿no? Okay. No fue coincidencia Ahí va, ahí va No tengo... No tengo escudo, sin escudo. Sin escudo está difícil, ¿eh? Yo empecé a picar para adelante en la capa 7 y me encontraba diamantes cada 5 minutos. Joder. H. Ya, ya. Eh, voy a esperar a que se haga de noche. Ah, no. Acaba de amanecer, vale. Acaba de amanecer. Pues vamos para allá. ¿Dónde era? Vale, para allá. Que no tengo escudo para cubrirme. Espérate, que me haga un escudito. Espera, que me vas a tirar a lava, maldito. Maldito. Tenía nueve años cuando empecé XD. <ríe> Hostia. ¿Qué está, hombre? a comer, eh. Voy a comer. Vale, ahora. Que estoy escuchando muchos zombies. Tiene que haber una granja por algún lado. ¿En qué dificultad lo tienes? Creo que está en normal. Maldito. Espérate, hombre que me defienda que no tenía nada en la mano. Pero bueno, ¿cuánta vida tenía? ¿Cuánta vida tenía? Chequeé un huevo. ¿En qué dificultad lo tengo? Normal. Dices ucraniano que cuando yo escribo la tía habla como si estuviera malita XD ya ahora es tan difícil, eh, hasta que no se puede cambiar Vale No, no, no Escuchadme Voy a coger mis cosas y ya os dejo, ¿vale? Déjame Escúchame, escúchame Necesito comer Me recupero, ¿eh? Me recupero Tengo manzana, tengo manzana A un corazón, ya, ya, ya Me recupero, me recupero Escúchame, me he de morir Que necesito coger las cosas A ver Mira, lo veis que tiene que haber un spawn de... De, hecho, de esta gente, de, de zombie por aquí ¿Dónde está la espada? Estoy como un tonto aquí matando con el puño. Vale, hacha. ¡acha! ¡coño! ¡Me has azuchado! Me has asustado así, hombre. Con las tonterías. No sé por qué, pero en single player salen el tripe de mobs que en multi. Vale, vale, que se peleen, que se peleen. Ya está, ya está, ya está. Vale, vale. ¡Hay un creeper ahí! Me cago en... ¿Tengo, ¿tengo arco? No tengo arco, tío. Da igual. Vale, vale Vale y el, y el hierro que tenía Pues el hierro que tenía Está en el horno A ver, vamos a hacer una cosa normal No, no, ya, ya está Ya está fijado para hard O sea, ya no se puede cambiar Escúchame que tengo cosas ahí Vale, tengo una idea Tengo una idea, 200 de cubos mira, mira, mira, mira, mira Primero vamos a iluminar esto Que no aparezca más gente por aquí Vale, escuchadme Que tengo una idea Que, que yo pienso, que yo sé cómo funciona el Minecraft Mira, mira, mira mira. Que tengo una idea, hombre Que yo, no, que yo salgo de aquí con todas mis cosas aunque sea con todo. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira cómo mira, míralo. Míralo. Mira lo que voy a hacer. 200 de Q, ¿vale? 200 de Q, Mira, bro, míralo. ¿Qué voy a hacer? Ni lo sabéis, ustedes Mira, mira, mira. Te dirá, vas a huir de aquí por aquí? No, tranquilo, tranquilo, que yo te digo lo que voy a hacer. Tengo mis, Tengo mis cosas Tengo mis cosas Tengo mis cosas O sea, mis cosas estaban ahí, ¿verdad? Ya Pero tiene que haber una granja de tiene, tiene que haber una granja Zombie. Tienes que ver una granja de zombies porque eso no es normal. Hombre, ya, pero yo tengo buena orientación. Yo lo que aprendí con Minecraft es la, la, bu la buena orientación que tengo es por el Minecraft. Vale, mira dónde estamos. <risa> estamos aquí otra vez. A ver, vamos a intentar matar al creeper. El creeper creo que se ha ido. Ahí está el clip, eh. Mil maneras de morir, ¿no? Joder ¡Joder! Para de aquí, hombre! para proteger la aldea y la destruyo, ¿sabes? no pasa nada, no pasa nada, que eso un... eso un parsecito, un... cuatro bloques de tierra y ya está y la entrada, mira, la entrada un puto creeper ¡Creeper! ¡Quieto ahí, eh! ¡Quieto ahí! Uy, está mirando de reojo <risa> joder joder Esto parece el día de la marmota vamos a hacernos la ¡Puto Creeper! ¡Puto creeper ahí! Esta ahí. ¿Cuánta gente hay aquí? No, no, mis cosas, mis cosas. Vale, va, gracias, Creeper, gracias, Creeper. Buenardo, Creeper, por aquí no hay Creeper. Para. Fuck, fuck, fuck. Bye. Ahí voy, me voy. ¡Qué locura de serie XDD! ¡No, no, no, no, no! Uf, estoy empezando a, a enfadar, ¿eh? estoy, estoy empezando a enfadar. No me quiero enfadar, que Minecraft un juego tranquilito, un juego. Pasarse ratito. Ay, ay, ay. Vale. Por lo menos me lo estoy trayendo. Puto. Menos mal que no está en hardcore Vale, vale Vale, mira Tenemos todo este hierro Más 20 Vale, vale, vale, vamos a hacernos ya la armadura Vamos a hacernos ya la armadura que estoy harto ya de morir Vale, vale A ver, lo suyo es hacerte El pantalón, vale Luego la pesera escúchame Esto que es Vale, ahora Pantalón y luego pesera, pero bueno, me he hecho el primero el pantalón No pasa nada, tengo hierro, tengo hierro Tranquilo, gente, tranquilo Vamos a hacernos ahora eh, el casco El casco, no, me falta uno eh, <coughs> Falta uno, ¿vale? Podría hacer otro Hago otro Otro horno Pero bueno Y el pico de hierro también importante Sí, vale, tenemos arco Vale, vamos a organizarnos lo que vamos a hacer... Venga, vamos a hacer un pico en cuanto podamos Necesitamos, a ver, ¿cuánto necesitamos? Primero, esto Voy a organizarme, a ver, esto aquí Esto aquí Esto para ti, la comida, patata, mira, patata ¡Potato! ¡Potato! No sé por qué me hace tanta gracia ¡Potato! A ver, vamos a ponernos la comida por aquí Ahora, el arco El arco es un arma, el arma primero Ahí Organización, luego, la flecha por aquí Y esto para arriba, para arriba Vale, vamos a hacernos flecha Flecha Vamos a guardarnos dos Vale, perfecto Vale Haz mil zombies allá afuera Hay mil zombies allá afuera, sí, sí Y te estoy diciendo que habrá una granja ¿Esto qué es? Uf, creía que era un bloque de hierro Digo, tío, ¿ya? ¿Cómo conseguí un bloque de hierro? Bueno, me he flipado, ahí me he flipado un poco ahí. Uh, Me falta Me falta uno, uno de hierro Vale ¿Cómo? ¿Por qué me sale esto? Bueno, ah, bueno, por el diamante, ¿no? Vale, vale Vale a ver El sonido de cueva Dos, necesitamos uno más Y salimos a la superficie, ¿eh? A superficie no. Vamos a ver dónde está, dónde carajo está el, el spawn de zombie, porque vamos, ese spawn de zombie me va a ir tela de bien. Vale. La raid que significa que cae un rayo encima. Sí, sí, sí. Me cae un maldito rayo encima. Si me hace una raid de más de 5 espectadores. A la madre X de... Hostia, patata gratis. Así lo hace más interesante. Y así incito a la gente a que me haga raid. Es todo una estrategia de marketing. Y no solamente que... Vale, vale. Estoy viendo mucho hierro, ¿eh? No solamente que me hace raid. Es... Bueno. Hay o sea, tantos zombies Me van a matar uno, uno de vuestros amigos me ha dado una patada. ¿Tú qué opinas de eso, zombis? Me tengo que... Esto He da un poco Me tengo que... Yo me haría Raid, Pero en mi directo no entraba ni Dios Ya, por eso güey, güey, Buenos días ¿Qué tal, Fais? Bienvenido según cómo esté ese día Ese zombie que hace con una espada Ese zombie un... Mata, mata al esteleto, por favor Ahí, buena, buena, mata al otro, al otro, al otro Al otro, a mí no, al otro, ahí, ahí Me quedo sin comida Y alguien me quiere ayudar Mira, mira, mira Mira, mira, mira, hago que se peleen Y si alguien me quiere ayudar porque me he quedado sin comida Escúchame Escúchame, que tengo la armadura Tengo armadura Si alguien me quiere ayudar porque me he quedado sin comida Estoy en un sitio que diga, hostia eh, Está sin comida, vamos a ayudarle Pues mira, pues me podéis ayudar Si no, pues nada Es que tampoco voy a poner que con un beat Me hagáis aparecer una araña una araña venenosa, porque tú imagínate que me dona 100 bits, pero en uno, o sea, eh, uh, como uh, eh, un euro en bits, ¿sabes? Es que no sé cómo decirlo, así, 1, 1, 1, 1, ¿sabes? Y entonces me aparece aquí, vamos, me aparece Eh. la la de 500 qué es? 500, a ver, 500. Ah, me envía el Len, directamente me envía a Len, y la de 200 me envía el Nether. Y la de Mil, ¿ya? five Gracias por el host por un, Con un espectador La de Mil hace aparecer a la dragona Que no sé si lo sabéis, pero es una dragona No es un dragón, es una dragona Lo que el huevo es Que está protegiendo la dragona El huevo, creo que se llamaba Jules o no No me acuerdo el nombre exactamente Joder, tío, la de la araña Mira, mira, estoy harto de, de entrar ya Por aquí Escúchame Déjame coger mis cosas. Es que, vamos a ver. Vamos a ver, esqueleto. Tú no entiendes que yo ya he muerto 7 millones de veces. Es que el esqueleto no lo entiende. Mira, me voy. Me voy. Yo es que no tengo bits. Me los gasté en la batalla con Tilixus XD. <risa> ya, ya. Para que te den punto de spawn ahí. Sí, sí, pero a ver. ¡Hostia, mi armadura! ¡Que me la han robado! ¡Que me han robado! Y la espada. ¡Que me han robado la espada! ¿Y la armadura? jajaja ja, ja. me gusta la serie. Veré si en estos días logro recargar algo. Vale, vale. Si no que no hay problema. Quiero decir, está hecho para que haya un poco más de interacción, que no sea solamente una serie de Minecraft y ya está. A ver. Para que. Mira, voy a hacer una cosa. Que esta para la lava. Que estoy viendo que en una de ida y venida me van a tirar a la lava Los malditos hijos de... Me callo, me callo Para que no sea simplemente una serie de Minecraft Y bueno, para que, bueno, para que podáis interactuar también vosotros Si te hacen host cuenta como si también te hiciesen no, no. raid. No, no. Puedo ponerlo. Pero no es lo mismo raid que host. Entonces está eso. O sea, está hecho a conciencia. Que no es que haya puesto por poner. Porque venía por defecto, Me cago en tu madre, en tu padre, y en toda tu generación. Estoy harto de morir ahí, estoy harto Quiero mi armadura, mi espada, que me la habéis robado, que me ha costado Sudor y sangre, sudor y sangre Maldito monstruo Que me han robado, que me, que me han quitado la armadura, me han quitado la espada van ya? Pues no sé, puedo hacer una cosa, que es un contador de muerte Pero, ¿para para qué, no? ¿Queréis que lo ponga? Sí. El raid es solo cuando estás en directo y llevas a tus espectadores a otro stream. El host pues hace que en tu canal aparezca el de otra persona. Ya lo sé, lo sé. Por eso lo está hecho conciencia para que la... yo sé la diferencia entre un raid y un host. Host. A ver, el problema es que el host no te cuenta como espectador, creo. O sea, si sí te cuenta como espectador, pero no es, lo, no es lo mismo. Porque si tú le das a seguir, te tienes que ir a la, a la. al canal de la persona. A ver. Me cago en tu. ¿Qué quieres jugar? Jugar a. Jugar a la flechita, ¿no? Que lugar, ¿no? A la flechita, qué lugar, ¿no? Pero ahí te vas a morir ahí. Te vas a morir ahí. Me cago en. Venga, venga, venga. No, no, no, no, no, no. Las cosas la lava, no. No quiero morir, no quiero morir más. Quiero llegar allí, recoger mis cosas. No quiero morir más, no quiero morir más. ¿Por qué tengo que morir? ¿Sabes por qué muero, no? Es el Los esqueletos son lo peor ahora mismo en el juego Podrías jugar con algo de precaución <ríe> Podría hacer podría podría un poquito mejor jugando a este juego A ver, sí, puedo jugar con precaución Pero si me roban la armadura, me roban la espada Y encima no se usa bien el escudo Pues me mata un puto esqueleto Mira, me lleva a la cama, ¿eh? Me lleva a la cama. Lo que voy a hacer, ponerla aquí. Ah, a la mesa si le pegas duro, pero al esqueleto ay, hay, hay una flechita. <risa> ¡Pero dónde está mi escudo! ¿Quién es el zombie que me ha robado la, las cosas? ¿El zombie con CampiCard Loot? ¿Dónde está? ¿Eh? Que yo me entere ¿Dónde está el puto zombie con CampiCard Loot? Tú no eres Devuélveme la... Dile a tu hermano que me devuelva la... la armadura ¿Dónde está el puto zombie que me ha robado la armadura? No, no, no, no, no me voy, me voy Me voy Venga. Me, me voy de aquí me voy. Ah, espérate. Espérate, todavía. Oh, no, es que encima zombie viene para acá. Ven aquí. Ven aquí. Ay. Me cago con el zombie, pero cuánta fuerza tiene. Ch que pillé en el Ahora empiezo en el spawn. Ahora empiezo en el spawn. Que el spawn no es. <coughs> que el spawn no es donde yo tenía. Es que van a separar. Voy a tener que empezar de nuevo Nada, me pongo a llorar <risa> No, hombre Para eso sirve hacer una cama Pero claro, pero si sí, tenía la cama Tenía la cama Muere ya No, no, pero es que el problema es he, he quitado la cámara La cámara, no, la cama He quitado la cama Para poder coger la cama Y, y, y aparecer en la cueva directamente Pero esto no funciona En esta versión no funciona Lo de hago clic a la cama Y me... Y me hace, me hace el punto de spawn. No funciona. Entonces, ¿qué ha pasado? Que he quitado la cama. Okay, vale. He quitado la cama en la que estaba durmiendo. Y bueno, pues al aparecer, he aparecido en el Debes spawn. hacerte una cama y dormir arriba y dejar ahí. No quitarla.